Mostacillones de tres diferentes colores. Un metro y medio de hilo nylon de 0,20 milímetros. Y una aguja mostacillera y un cierre para la pulsera. Vamos a tomar en este caso, estoy tomando dos mostacillones rojos. Luego una parte del cierre y un mostacillón anaranjado. Todo esto lo llevamos al final de nuestro hilo y amarramos para que nos quede este triangulito. Cortamos el hilo sobrante. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pasar al mostacillón que está adelantito del triángulo y vamos a poner dos moradas y una roja. Entramos por el mostración de donde sale nuestro hilo al lado contrario y damos una vuelta para asegurar. De nuevo avanzamos al mostración que está en el medio. Y ahora nuevamente como salimos por arriba. Y nuevamente tenemos que poner uno morado y ahora dos amarillos. Pasamos por el de donde sale nuestro hilo, damos una vuelta para asegurar y de nuevo avanzamos dos mostecidos para estar en el del medio. Como ven acá, siempre queda como una rayita de tres y entonces ahorita estamos saliendo del mostacillo en el centro, pero por la parte de abajo. Eso significa que vamos a poner de otro color. En este caso, dos rojos, un amarillo y entramos al lado contrario donde sale nuestro hilo de ese mostacillo. Jalamos y damos una vuelta para asegurar. Y de nuevo avanzamos. Ahora ven aquí que se, de nuevo se formó esa línea. Ahora estamos poniendo uno rojo y dos morados. Y volvemos a dar una vuelta por el mostecido de donde sale nuestro hilo al lado contrario. Y una vuelta para asegurar. Yo en este caso lo estoy haciendo de tres diferentes colores, la pulsera, pero lo pueden hacer de varios colores o de menos colores como ustedes gusten. Acá puse de nuevo dos amarillas, una morada. Entro por el mostacillo donde sale nuestro hilo, doy una vuelta para asegurar y avanzo de nuevo hasta la mostación que está en el centro este paso lo van a repetir hasta tener el largo que ustedes deseen es súper fácil de hacer como ven solamente son circulitos de cuatro y al principio y al final son circulitos con tres mostacillones y el cierre Como ven aquí, ese es el largo que yo necesito para que me quede la pulsera y entonces lo único que ya pongo es en este caso una morada porque sería el color que le sigue al rojo que está allí, el brochecito y uno rojo. Entro al último en mostración de donde sale nuestro hilo al lado contrario. Y doy una vuelta para asegurar. Ahora lo que yo hago es pasearme con mi aguja y mi hilo por los motaciones, ir avanzando para amarrar en un lugar. Como que no sea el, el final, sino un poquito más adentro. Para que esté seguro mi nudo, anudo y luego vuelvo a pasar y luego por otro lado de nuevo hago un nudo, así está más seguro mi pulsera y corto lo que queda. Y así quedó nuestra pulsera, espero que les haya gustado el video y pareció interesante, suscríbanse al canal para que no se pierdan ninguno de mis próximos videos. Que tengan un bonito día y nos vemos en el siguiente video.